Hola familia, como se los prometí, ahora voy a hacer el video de cómo buscar tesoros, espero que me salga en el primer intento, pero primero les voy a recomendar una guía, un tutorial que hizo cebras para que entiendan la mejor manera de, de encontrar estos tesoros sin gastar tantos UPEX aquí está la guía son 16 páginas no creo que vaya yo a leer cada página a lo mejor los voy a aburrir uh, unas cosas de las que quiero mencionar que creo que son muy importantes y que Zebra se explica muy bien son los tipos de, de tesoros hay tres los estándares limitados y exclusivos los exclusivos son los que dan más UPEX y los encuentra uno. Estándar uh, que son los azules. Uh, limitados que son los morados. Y los exclusivos que son los amarillos. A ver, vamos a ver qué más. En el video anterior, el primer video que, que subí, expliqué de los cents. Algo que siempre se me olvida es que solamente podemos obtener 40 cents diarios. Entonces, si los usamos, uso 39 para buscar tesoros en todo el día. No, nada más voy a poder tener uno, uno más. Ah, ¿Qué más? Ajá, eso expliqué. Que si seleccionan su explorador, le dan aquí en el avioncito, les dice cuántos cents tiene y lo máximo que podemos tener a la vez son 11 a ver qué más dice aquí ya tienen uno que estar cerca para poder um, tomar el avión para que no los den si está a una calle no los van a dar en el otro vídeo no expliqué bien de los las propiedades verdes claras esas son las que están disponibles a la venta nunca se han vendido son nuevas uh, si no tienen S a quiere decir que cualquier jugador las puede comprar porque las que son FSA a solamente los jugadores nuevos pueden comprar esa esa propiedad a ver qué más Lo más importante es aprender cómo, cómo leer las, las flechas, la diferencia entre cada flecha. Por ejemplo, esta es azulita y esta es azulita, pero está con más rojo. Y aquí puso puso una foto cuando buscan los tesoros y cuando ahorita que me ponga a buscar mi tesoro, a ver si no se me olvida explicar, pero cuando encuentran la flecha con el círculo rojo, hay que se mueve, pulsa rápido, que dice que está muy, muy cerca del tesoro. A ver, lo, más que nada lo que quiero uh, mencionar y lo que quiero que, que entiendan es uh, los consejos que da Cebras. Muy importante, eso nunca lo había entendido pero lo que él dice es que tienen que tener un, una red de propiedades cuando uno empieza es muy difícil poder comprar propiedades porque solamente nos dan un bonus de cuatro mil UPEX. seis um, mil al menos que le metan dinero al principio um, tal vez se van a tardar un poco en poder comprar propiedades y como le hizo cebras uh, porque es importante, porque acuérdense que si mandan su explorador a una de sus propiedades, no van a gastar cents y no tienen que pagar a el UPEX a la, al jugador que, que visitan, en la propiedad que visitan. Entonces él tiene una red muy muy buena, hasta me da envía. Porque él puede viajar por toda la ciudad sin gastar tantos cents y sin gastar tantos UPEX como dice aquí um, qué dice comprar propiedades en varias partes de la ciudad para dar un ejemplo esta es mi red actual de propiedades en brooklyn que es donde generalmente hago búsquedas del tesoro eso no quiere decir que sin esa red no sea posible pero es mucho más factible sacarle lucro a la búsqueda de tesoros se tienen bastantes propiedades esparcidas por la por la ciudad y cuando ahorita haga mi demostración van a ver que voy a gastar muchos cuando el punto de la red hacer usos de los envíos gratis que se le permiten las propiedades que están a tu nombre para esto y para triangular es que sirven tener bastantes propiedades en toda la ciudad comenzar la búsqueda de tesoros desde donde se encuentra tu explorador la cola uh, a ver de lo que él habla ¿Dónde está su explorador mm, aquí no sale apenas y se nota pero aquí si ven a su explorador y ha viajado por uh, por un buen rato sale la colita negra es lo que le está hablando de la cola entonces que si tu explorador ha pasado por una propiedad donde está un tesoro, aunque no estés arriba de él, con que tu cola haya pasado por esa propiedad, vas a poder uh, hacer que aparezca ese, ese tesoro. Otra recomendación, hacer usos de tesoros estándar para practicar a veces se puede perder la inversión, pero una vez que entiende y se encuentran los tesoros estándar, con mayor frecuencia se pueden pensar en buscar tesoros competitivamente. Bueno, vamos a regresarnos al juego para empezar a buscar el tesoro. Veo dónde está mi explorador. Ah, aquí está la colita. Ah, miren, un Zen de seguro no me lo va a dejar agarrar porque esto estoy muy lejos cuántos tengo tengo 10 okay. entonces lo que vamos a hacer es irnos a los a los tres puntitos ir a los tesoros este exclusivo va a estar listo en, en un minuto y 16 segundos me voy a esperar a ese para ver si lo podemos encontrar uy que emocionante ah, y después voy a intentar este ¿Ok? voy a regresar en un momento antes de que se me olvide y antes de que empiece uh, si le aprieto una propiedad y le pongo el tesoro me dice que se están recargando entonces si nos regresamos entre segundos, un segundo, vámonos. Tesoros, dice casi a la izquierda. A ver, ¿qué tan lejos estará? Vámonos por acá. 20 UPEX, lo mando. Confirmo. Ya no le se vienen las medidas. Uh, me falta mucho todavía ah, vámonos hacia si a... a ver si no lo encuentra alguien primero mandamos acá me quedan van a quedar 8 cents no tengo ninguna propiedad cercana oh, ya le encontraron mm. entonces cuando sale eso quiere decir que alguien se lo ganó me ganó porque soy muy lento ya vieron y creo que si nos vamos al historial este fue el que se lo ganó creo fue el último bueno vamos a buscar mi tesoro el que me, nos dan una vez a, al día gratis entonces, que me moví dos, tres, tres veces, gasté 60 UPEX. Si soy nuevo uh, y tengo nomás tres, cuatro, cinco propiedades, lo que me dan al día cada tres horas no va a ser suficiente. Voy a, voy a perder dinero si quiero buscar esos tesoros sin tener mi red, como dice, dice Zebras. Por eso les recomienda que practiquen con sus tesoros que son estándar. Okay. Con estos me van a dar cuatro minutos para buscar el, el tesoro. Y una más tengo 8. ya sé lo que va a hacer les voy a enseñar cómo buscar avioncitos cerca de su propiedad les recomiendo que visiten esta página uh, de upex world aquí hay diferentes estadísticas pueden ver uh, qué propiedades hay a la venta pero ahorita lo que queremos hacer para para buscar los tesoros es que Voy a ver dónde hay avioncitos cerca de mi propiedad. Entonces ponemos mi número... Dije, me regreso. Aquí donde dice Find My Sense. Aquí. Selecciono eso. Pongan su número de usuario del juego. Y le ponemos Search. Ah, pero ¿en qué ciudad? no oh, tengo brooklyn todavía? Ajá. Entonces, dependiendo dónde de tengan sus propiedades entonces, ahorita estamos en brooklyn o oh, este en san francisco pero aquí está la distancia entonces la, el avioncito más cercano que tengo está en esta dirección entonces, lo voy a copiar aquí abajo a mano derecha en la esquina es donde voy a poner mi dirección de esa propiedad Es esta y en upex world me decía que estaba a 33 metros de mi propiedad aquí está mi propiedad 33 metros ¿no? 10 20 30 entonces lo que voy a hacer es mandar a mi explorador a mi propiedad y acuérdense porque, porque la voy a mandar a mi propiedad a mi propiedad no voy a usar sense. Entonces la mandamos. Y a ver si me deja agarrarlo. ¿Qué me dice? Oh, 3. Perfecto. Ya tengo mis 11. Entonces, antes de buscar tesoros, traten de tener 11 cents porque no quieren que, que ya mero estén cerca del tesoro y ya no tengan cents. ¿Okay? Entonces, les recomiendo, les recomiendo que visiten esa, esa página de Upex World. Y tal vez después, si quieren, si me lo piden, hago un video de, explicando qué tanto se puede hacer ahí. Bueno, ahora sí, vamos a buscar nuestro tesoro que me dan al día. Se están recargando ahorita. Le pongo unos tres puntitos. Ah, miren, ahorita va a ser otro tesoro limitado en cuatro minutos. Se están recargando, pero vamos a buscar el de nosotros. Ok, suerte. Aquí la aprieto. Me pueden dar entre 120 a 340. Confirmamos. Está activo. 3 minutos 56 segundos. Aprieto una propiedad. Le pongo tesoros. Y me dice que está muy, muy lejos. No estaba pulsando mucho la, la flechita. Entonces me voy a ir a, una, a esta propiedad que tengo aquí. Para no gastar cents y no pagarle a nadie. Lo mando, confirmo. Allá va. Me quedan 3 minutos 30 segundos. Uh, todavía estoy lejos. Fíjense qué tan rápido pulsar la flechita. Vámonos aquí a este. 3 minutos, 3 minutos. Hasta ahorita no he gastado cents y no he gastado UPEX Ups, falta así todavía no le entiendo bien cómo encontrar o entender cuando pulsa las flechitas vámonos hasta acá a ver nos quedan dos minutos y medio ya se está moviendo, moviendo más rápido, pero ahora tengo que ir hacia abajo. No tengo ninguna propiedad cercana. Me voy a ir aquí a ver qué me da. 20 UPEX, ok. Luego cobran 100, 50. A ver. ¿Vieron el, cómo pulsa más rápido? ya me estoy acercando a, vamos a ver aquí en esta lo mandamos 15 upex me van a quedar 9 tesoros Uf, ahí, está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está vamos a ver a, aquí lo mandamos Me pasé, oh, uh, si sí, me pasé, vieron aquí está. Entonces tengo que viajar a esta propiedad. Ahí está, vamos a mandarlo. Oh, Porque no me deja. Uh será acá o oh, aquí está ya vieron como no sé cómo y oh, como se mueve más rápido se mueve más rápido vamos a mandarlo ahí me quedan como 30 segundos ahí está lo encontramos familiar lo encontramos cuánto me va a dar creo que usé como 80 cents algo así 140. Nada mal, este. ¿Cuántos cents tenía yo? 11, verdad? Entonces vamos a hacer las cuentas. Usé 7, 8, 9, 10, 11, 5 y usé como 90 upex y me dieron 140. Le gané 50. Uh, y me ayudó, si se acuerdan, me ayudó tener propiedades porque me pude, como dice Cebras, triangular. Una vez que llegué a esta, empezamos aquí desde abajo. Desde aquí empezamos por aquí. Una vez que llegué a esta, ya me pude triangular con las otras. Bueno, familia, así se buscan los tesoros. A ver si un día de estos, mañana a lo mejor, trato de hacer uno que sean de los limitados, exclusivos. Um, si quieren practicar, les van a cobrar 100, no, 10 UPEX. Um, no sé si sea necesario o no pero el chiste es practicar y aprender uh, las flechitas que tan rápido pulsan una vez que se aprendan uh, será más fácil por ejemplo empezamos aquí abajo por aquí y me llevo hasta acá cuando la flechita azul estaba pulsando muy muy lentamente entonces tengo que calcular la distancia de las flechitas a ver si cebra se, se anima a hacer un vídeo porque le sale mucho mejor la búsqueda de tesoros aquí es donde tenemos un canal de tutoriales y búsqueda de tesoros para encontrarle la guía nos vemos aquí en los mensajes pinchados y aquí está la guía que hizo cebras que por cierto felicidades porque cebras acaba de ganar una propiedad ultra rara en brooklyn creo que es una estación de policía hubo un sorteo el día de hoy y se lo ganó muy bien merecido porque con esta guía nos ha ayudado a muchos a buscar tesoros y aquí en el canal de Discord, tenemos muchos canales, si son nuevos y si quieren pedir visitas vengan a ese canal aquí para que los visitemos y puedan llegar al, al otro nivel más rápido, la comunidad tiene canales de otros juegos que son de cripto, les sugiero que se pongan alertas para este canal, para que les den NFTs. Urban es muy bueno en, en mandar uh, los traps de los NFTs. Tienen que ser rápidos para que puedan agarrarlos, porque si no se, se acaban. y también, ¿qué más? Uh, uh, Miquel, también Miquel manda muchos drops de NFTs muy buenos ojalá se unan al, al canal de la comunidad para que sigamos creciendo y cuando todo mundo pueda construir queremos, queremos tener muchos barrios latinos donde podamos ganar los eventos que, que van a tener en el futuro de, de construcción bueno familia hasta luego que les vaya bien y una vez más si tienen alguna pregunta si quieren que haga un video um, de otra cosa sobre el juego con confianza pregúntemelo aquí por el, el canal o déjenme el mensaje en el video hasta luego